un gran rollo. Sí es, otro rollo. Sean ustedes bienvenidos. Ay, recuerda. Esto es un gran rollo. Sí es otro rollo. Sean ustedes bienvenidos. su candela. Yeah. Nuestro espíritu de lucha Nos ha vuelto a poner en el camino de los hombres Nuestro espíritu de lucha Nos ha vuelto a poner en el camino de los hombres Baúl de los recuerdos, nuestro sello de casa, nuestras copias, y claro, las joyas debajo del baúl de los recuerdos. Sonido Nancy, no te lo puedes perder. Sonido Nancy, el sonido no lastima tu oídos. El sonido no lastima tu oídos. 100% Nancy Plus, 100% Nancy Plus de corazón. 100% Nancy Plus. 100% Nancy Plus del corazón. Aunque usted no lo crea